Bueno, esto es algo preocupante ya que nosotros, o sea, tenemos una var varias unidades, minibuses, y la doble cabina y semanal que está yendo a los talleres porque el tren delantero de nosotros está sufriendo ya que ahí en la proximidad de la guama y la entrada de la boca, el caso ahí es especial ahí hay unos hoyos, incluso son hoyos invisibles que tú lo ves solo cuando cae y el vehículo lo están sufriendo mucho ...y también cuando tú botas la autopista Duarte... ...que dobla ya en Controva... ...hay problemas también... ...ahí venimos del aeropuerto... sabes que ahí hay que venir a velocidad... ...por la inseguridad que hay... ...uno viene de pronto por los delincuentes... ...los atracadores... ...y a veces tenemos el temor de ser atracado ahí... ...porque no podemos correr... ...cuando uno vota la autopista... ...que ya coge la, que es la carretera... De ...San Francisco Controva... ...autoridades de, de, de obra pública... ...a que vengan en auxilio de esa carretera... ...y de nosotros también... ...porque en verdad... Se están a veces produciendo accidentes y es por motivo de los hoyos, por motivo de los hoyos que hay ahí, que hay choferes, conductores, que por, que por, que por equivar un hoyo se le estrella al otro y ahí se están produciendo accidentes, incluso se han perdido vida.